Viajar por el buen camino es importante viajar siempre por el buen camino y eso en la vida de fe en la vida espiritual hay que tenerlo claro mantenerse en ese viaje espiritual por el buen camino teniendo buenos orientadores buena lectura de vida de santos que te puedan ayudar, de místicos, la palabra de Dios, los sacramentos, es decir, viajar por el buen camino para que tu vida también se mantenga firme, esa firmeza que tiene que tener en cada momento. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.